Eh, Estamos con la señora... María Núñez. Para Ciudad Ciudahuala. Eh, señora María, ¿usted nos podría comentar, no sé, algo acerca del origen del Paseo campestre de la Rinconada? Bueno, esto hace 18 años atrás que lo formamos con el alcalde Fredes de aquella época porque teníamos la necesidad de obtener la luz para, para el sector. Y la, la unidad hace futuro, por lo tanto nos dijeron que la única forma era crear una junta de vecinos y organizarnos, y bueno, yo soy la dueña de este, de este terreno, lo cedí y aquí estamos, ya con yo siempre decía con pantalones cortos, pero ahora ya crecieron, estamos de pantalones largos porque la respuesta del pueblo es, es mucha, entonces más tarde, como ustedes van a ver, como las 3, 4 de la tarde, aquí no, no cabe un alma. Por eso no queremos que entren los autos y andamos luchando por eso, pero siempre faltan manos e ideas. Pero esta fiesta es de la municipalidad con nosotros, con el sector. Eh, ellos se han preocupado de cada vez de traernos el agua, de colocar esa linda carpa que ustedes ven ahí. Y, y claro, o sea, porque ya es, es una invitación de ellos y, y, del, y del sector. No estamos solos y nunca estuvimos solos, pero solo que antes eran menos los recursos que nos prestaban. ¿Qué más quisieran saber? Eh, el sistema de los terrenos, me comentaban algunas personas que era como un, un contrato por ciertos años. Está en comodato, eh, lo hemos ampliado en la medida en de, de la necesidad porque para poder invertir me decían que el comodato debiera ser más de, de 20 años y está está más de 20 años. Lo que yo creo que este sector, estaba recién conversando con un amigo, que bueno, uno se muere, tiene hijos, y los hijos puede que no tengan la misma idea, la misma pasión que tiene uno, que uno nació acá. Y el día de mañana, si uno se va, ellos pueden querer darle otro curso. Entonces, estoy un poquito preocupada de que esto sea lo que es. O sea, a lo mejor... Se lo vendo, se lo dono, no lo sea la municipalidad, y, pero para que siga, porque yo ya estoy viejita. <risa> Esa es la idea, o sea, que siga. Si el pueblo le gusta venir, eh, aquí está, aquí está. Yo siempre digo, adelante, están en su casa. Señora María, y cuéntenos, cuéntenos ¿qué, qué es lo que compone el paseo campestre de la Rinconada. No sé, eh, los puestos, véndanos un poco lo que lo que usted tiene acá para disposición de la gente. Eh, aquí hay, viene un tema un poco delicado y complejo Porque la Junta de Vecinos No necesitamos plata, resulta medio raro Pero, eh, pero sí el Club Deportivo y el... Y el, el ¿Cómo se llaman los Guasos? No, Campolindo y el Club de Guasos Santa Hermosina Que Santa Hermosina, todo esto es el nombre de mi abuela Que era la dueña de este terreno ellos eso sí necesitan muchas cosas y, y la idea es que en cuanto a los dineros, me decía usted, ¿no? Que lo, los dineros, que no son muchos porque hay muchos gastos, la orquesta hay que pagarla y, y lo único, lo, lo que se saca algo es del bar y de los puestos. Que ahí hay una discrepancia y yo les digo a mis colegas que no debieran cobrarle porque tienen que venir con flete pagar sanidad. Y pagar, pagarnos a nosotros, encuentro que no, pues no, no debiera. O sea, aquí debiera venir todo el que quiera vender lo que quiera. Porque eso es lo que se ha transformado en un pueblo ya, en, en un paseo del pueblo. Y el pueblo necesita que, que a las 5 de la tarde haya que comprar. Y si las cosas se hacen difíciles, van a, van a venir menos, a pesar que vienen más. Pero debiera estar lleno, lleno. Antes me acuerdo que por aquí se ponían, pero claro, se tiraron para allá para que aquí se estacionen así entran y salgan, pero eso más o menos es en, en resumen un poquito el, el tema. Es largo, pero... y yo no estoy acá, estoy en Santiago, entonces no estoy empapada del tema en sí. Les ayudo en ordenar el recinto, como si usted lo ven, en, en traerle algunas cosas que ellos necesitan, pero hace tres años que ya no estoy ahí de cabeza, ni siquiera le decía yo acá a mi prima no sé cuánto cobró la que está este año. O sea, ya estoy más dejándolo a ellos y ellos pueden. Ellos lo han hecho muy bien. Eh, señora María, muchas gracias para Ciudad